Hola, bienvenidos a mi canal Hoy podré explicarles cómo eliminar la caché en nuestras aplicaciones en Android Como ya sabemos, las aplicaciones se detienen o se ralentizan En ocasiones es por falta de mantenimiento de la caché Lamentablemente en Android para eliminar la caché debemos entrar a la configuración de cada aplicación ya que no se puede hacer una eliminación masiva. Sabiendo todo esto, vamos a ver qué es la caché. La caché es un componente que almacena los datos, así cuando le des una instrucción cotidiana, se cargará más veloz y eficazmente. Bueno, para eliminar la caché, debemos ir a configuraciones, le damos en esta tuerquita que hace referencia a configurar, Vamos hasta aplicaciones y notificaciones. Aquí nos saldrán todas las aplicaciones que nosotros hemos descargado o que el celular tiene por default. Luego vamos a ir a una, la que ustedes consideren que utilizan más y la que está más lenta. Vamos a darle en almacenamiento y aquí vamos a presionar. Borrar memoria caché Listo, ya se nos ha borrado nuestra memoria caché Haremos el mismo procedimiento con las aplicaciones a las que les deseemos borrar la caché Y listo, eso es todo, espero les guste, les sirva No olviden compartir y suscribirse Si tienen alguna duda no olviden comentar Y gracias